Noticiero al día con las noticias. Primera emisión. En gran voz 104.3 FM y al día punto com punto De la 104.3 y diario al día, ya estamos acá. De regreso tenemos aquí como invitada especial a la ingeniera Karina Miranda. Son siete con cincuenta de la mañana, siete con minutos de la mañana. Vamos a dialogar con la ingeniera sobre eh, los últimos acontecimientos que han ocurrido y que ella ha llevado entre manos con todo su equipo para ya ella retornar a, a su objetivo político, ¿no? De ser una candidata más para terciar por las elecciones hacia la candidatura de la ciudad de Quevedo. Bienvenida, ingeniera, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias al panel de Aldia.com y pues mis saludos cordiales a toda la ciudadanía en general pues que nos escucha y nos ve a través de este medio. Siempre de, dispuesta a informarle a la ciudadanía con la verdad porque no hay nada mejor que decir siempre la verdad. Bueno, en todo caso y diario al día bienvenida ingeniera bueno vamos a hacer un un, un, un recorderis de esto de cómo inició de cómo que a ustedes se le se, se le estaba negando su candidatura por favor, para que sí. toda la ciudad de Quevedo sepa, realmente vamos a iniciar desde allí. Y, y bueno, ya a hoy, a tener ciertos detalles también, que usted ayer se encontraba en las instalaciones del CNE en Babaoyo. Bueno, la ciudadanía, pues en general, conoce que Karina Miranda participó de unas primarias en el Partido Social Cristiano, invitada por el señor prefecto, pues quien lidera el Social Cristiano en la provincia de Los Ríos. Eh... Pasé las primarias y, oh sorpresa, eso fue un día viernes, un día domingo, a las 4 de la tarde, dicho por el mismo candidato que está inscrito actualmente en el Partido Social Cristiano, se reúne el candidato eh, Alfonte Isidor con el señor, pues, eh, Johnny Terán, el cual, pues, eh, allí acuerdan que él va a ser el candidato del Partido Social Cristiano por la alianza con el Movimiento 107. Lo digo ahora porque lo escucho al mismo candidato durante sus entrevistas que él manifiesta, esto yo lo desconocía cuando ellos pues obviamente a mis espaldas estaban haciendo todo esto que sí me parece un acto de inmoralidad y bajeza y más que nada atropellar ese derecho de la mujer de que se la tome como una burla porque quien había participado en las primarias era Karina Miranda al menos tuvieron que darle a conocer esta decisión o este acuerdo antes de firmarlo no después de que ya lo había han firmado, obviamente, enviarme una comisión un día lunes para que los atienda y proponerme, pues, que vaya de candidata a concejal en este partido político. Lo cual yo manifesté que no, porque no puedo ir en contra de mis principios. Aquí hay mucha gente profesional, jóvenes, adultos, que están aptos para también eh, ser candidatos y demostrar que pueden sacar una ciudad adelante. Sin embargo, por no haber aceptado aquello, pues parece que viene toda esta situación de que se pone obstáculo a mi candidatura. Eh, de ahí, pues, había decidido no participar y continuar con mi periodo administrativo, el cual la ciudadanía me eligió, y salir, pues, eh, de esta administración y apoyar al candidato que, obviamente, Quevedo lo respalde. Después de esto, viene a la alianza UNIR, Hablé con el doctor Eduardo Mendoza, con todo su equipo, gracias a él abrió las puertas para que sea candidata por la Alianza UNIR, ya que la candidata de ellos, que ellos tenían inscrita en el CNE, ella pues había renunciado, la psicóloga Marta Moreira. Al renunciar la psicóloga, la candidata de ellos, pues obviamente la ley a usted le permite poner otro candidato. Sin embargo, nada de esto sirvió. Se inventaron en el CNE, sí, lo digo así porque yo tengo la hoja de inscripción donde dice inscripción finalizada, de que no había subido el plan de trabajo, de que no había prácticamente pasado proceso de primarias. La ley dice claramente la ley de la democracia que los candidatos deberán de provenir de procesos de primarias internas ahí no dice deberían de haberle agregado a esa normativa del partido el cual usted va a participar eso no lo dice entonces al no decir eso se entiende que se deja una puerta abierta días antes con todo lo acontecido yo solicité ante el CNE que se me entregue una certificación de quién había pasado primarias en el partido social cristiano y obviamente el CNE certifica que Karina Miranda pasó el proceso de primaria. Oh, sorpresa, rechazan mi candidatura desde la Junta, de bueno, desde con un informe que hay de la delegación de, de lo que es este... Eh, organizaciones políticas, y allí veo que quién se pronuncia y quién dentro de la resolución, ustedes lo pueden ver, porque eso es público. Ahí dice que la doctora Inés Estupiñán es quien, pues, obviamente, e impulsa para que se someta a votación y obtienen tres votos y dos abstenciones para rechazar mi candidatura por estas dos situaciones. Una vez que esto pasó, nosotros apelamos a a lo que es el CNE nacional y el CNE nacional se ratifica en lo que dice el CNE de los Ríos. Sin embargo, aquí hay algo muy curioso y misterioso, que algunos candidatos le aplicaron el artículo 104 para que subsanen alguna situación, alguna información que les hacía falta, incluso a nivel nacional Damos, nos damos cuenta que hay candidatos incluso que han tenido hasta sentencias y se los ha inscrito sin ningún problema, o sea, ustedes, ustedes son medios de comunicación, ustedes sí. tienen que saber eh, lo que les estoy diciendo es solo la verdad entonces a Karina Miranda nunca le dieron esa oportunidad, esa facilidad para que ella pueda subsanar ¿por qué no a Karina Miranda? ¿qué es lo que hay en contra de Karina Miranda? entonces desde allí ya se han venido dando todo este tipo de situaciones apelamos ante el contencioso electoral que es la última instancia en, en la ciudad de Quito. En Quito, sí. En el contencioso electoral, allí claramente dice en la parte de la resolución que el CNE de los Ríos inscribió 38 candidatos de la misma lista a la cual pues enviaron mi nombre para que también se inscrita a la alcaldía. De 39 candidatos inscribieron 38 que son concejales urbanos y el concejal rural, juntas parroquiales. Sin embargo, ¿por qué no inscriben la candidatura de Karina Miranda? Así como ellos inscribieron, debieron de dar, debieron de resolver, dice, el tema de la alcaldía, de la candidatura a la alcaldía de Quevedo de Karina Miranda con número de cédula tal, tal, tal. Entonces, como yo soy agricultora, desde niña, por mis padres, por mis abuelos, me casé con un profesional en lo que es eh, administración de empresas, pero sin embargo nos hemos dedicado a la agricultura desde que me casé, desde el año, pues, eh, 1996, y desde allí somos dedicados nosotros a la agricultura, al cultivo de palma africana. Y actualmente, pues, hace algunos años tenemos también lo que es la plantación de verde y de banano. Además de eso, nosotros, pues, nos dedicamos también a lo que es, todo lo que es granos agrícolas. Y, Hemos venido trabajando durante muchos años en la provincia de Manabí con la entrega de lo que es eh, productos para lo que es el, la plantación de verde. Sin embargo, yo planteé aquí en Quevedo con todo esto del contencioso electoral ya yo me reuní con algunos profesionales del derecho y me decían, Karina, pero planteemos una acción de protección. Y yo escuchaba que las acciones de protección eh, supuestamente en temporadas electorales no funcionan. Y me dicen, no, ¿cómo que no? Si es constitucional eh, el acto de acá. Entonces, escuchando algunas cosas, dije, bueno, está bien, la planteé aquí en Quevedo la acción de protección. Increíblemente, el no. día que planteamos la acción de protección... No prosperó eso. No es que no prosperó, increíblemente, el sistema judicial... Mi caso lo vota donde dos jueces en el sorteo, que es donde la doctora Caja y donde la doctora Freire. Increíblemente. Entonces, estos casos dice la Constitución que se deberán de, de resolver las acciones de protección de manera eficaz. ¿Qué significa eso? Que tenía que haber sido rápido, ágil. ágil. Sin embargo, pasaron 48 horas y no, no recibía respuesta ninguna de las dos juezas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí me dice mi abogado, hagamos un escrito y desistamos de una de las dos juezas, ¿por qué? Porque nosotros lo presentamos como eh, eh, cuando estaba de turno en un juez de turno. Entonces dice, dejemos con la jueza que estaba de turno y que fue prácticamente a la que tenían que haberle hecho abocar conocimiento. Y desistimos de la doctora Caja, me respondió ella inmediatamente el desistimiento. Esperamos que nos responda y que pueda actuar ya la otra jueza que había quedado. Sin embargo, eran nueve días. Y no me respondía. Entonces, estuve que hacer un oficio desistiendo de la acción de protección que había puesto aquí en Quevedo y que ninguna de las dos juezas pudieron actuar. Eso fue lo que realmente pasó. Ya el noveno día yo tenía que viajar con el comercio que nosotros tenemos, los productos agrícolas, y nos tuvimos que ir para lo que es eh, la provincia de Manaví. Mi madre es de la provincia de Manabí, ella es de Calderón, de San Plácido. Mis tíos, mis tíos de, de Jipijapa, Viejo. sí, de Puerto Viejo, ¿no? Entonces, estando ya allá, ya que permanecí algunos días y siempre permanezco allá muchos días, entonces eh, me dijeron, mis tíos eh, nos reunimos, me dice, planteemos la acción de protección, usted va a pasar acá algunos días, pase, planteemos aquí la acción. Y planteamos allá la acción de protección. El momento que planteamos la acción de protección allá, eso me dieron trámite, pero así de manera inmediata, rápido. rápido. Entonces me fijaron la audiencia para un día que yo ni siquiera podía, podía estar allá, sin embargo tuve que hacer todo lo posible, viajar y estar presente allá. Entonces se llevó, se llevó a cabo la audiencia y se determinó que había la, la vulneración de derechos y que el mismo contencioso lo manifestaba, que si habían 39 candidatos inscribieron 38, ¿por qué a Karina Miranda no les inscribieron? Y otra cosa, que partiendo desde el principio también de lo que es eh, la participación de la mujer que siempre pues está marcado en la Constitución, también debieron de darme esa oportunidad como mujer que soy de poder participar derecho y que se género, ¿no? cumpla el derecho de género y que se cumpla lo que dice la Constitución, la cantidad y el porcentaje de mujeres que deben de participar dentro de, este, de lo que es eh, política. Sin embargo, eso no les interesó, no les importó el rato que estaba también el CNE resolviendo y por eso todo esto me conllevó a plantear la acción de protección. El día de la audiencia ya el juez determinó que se vulneraron los derechos y que se inscribe en el plazo de 24 horas a partir de dada pues ya la, la sentencia oral en ese momento. ¿Se que cumplió? Ya se, todavía yo creo que no se ha cumplido, ya hoy eh, tiene que enviarse ya la certificación la comunicación al juez de que si se cumplió o no se cumplió para ser notificada en mi casillero y de esa manera poder continuar con todo el proceso legal. Lo que sí es claro y evidente es que el día de ayer se convocaron a lo que es a la, a la sesión, de los cuales no llegaron tres de los vocales. No hubo, solamente, no hubo acuerdo. Solamente sé que estuvo el presidente de la Junta y un vocal Jardín. Las otros tres, las dos mujeres que están dentro de lo que es eh, la vocalía y el otro el otro vocal, pues ellos los tres no acudieron. Entonces, estoy esperando porque ya veo aquí que no es un tema de que ha hecho falta tal documento que este y que el otro, ¿Sí sino no? porque tienen algo en contra de Karina Miranda. ¿Cuál qué es cree? el temor? o sea ¿Qué cree usted que sería ese problemita que pueden tener en contra de Karina Miranda para que no participe como candidata a alcalde de Quevedo? ¿Cuáles con, son las manos negras? Con, <ríe> las manos para. misteriosas. ¿Cuál con, sería sí, Queremos saber y toda la ciudadanía quisiera saber cuál es de pronto eh, su, a su punto de vista el inconveniente que, que se tiene. Tenemos usted. un candidato a la prefectura fuerte aquí en esta zona norte y es el momento que se le dé la oportunidad a ese candidato de la zona norte. Entonces yo más bien lo veo como que ah no lleva candidato a la alcaldía en, en Quevedo, el candidato a la prefectura, entonces hay que debilitar por ese lado. La verdad que no quisiera adelantarme a las cosas, pero todo esto es muy evidente. El día de ayer varios medios de comunicación estuvieron presentes y se ponen con una actitud, algunas eh, algunos miembros de la Junta que, que no es la correcta, incluso nosotros para poder ingresar al Salón de la Democracia, increíblemente llamaron a más de 20 señores militares y la policía mucha también estuvo mucha. allí, mucha seguridad, mientras las calles se manchan, se tiñen de sangre, es penoso que los señores, con mucho respeto de la policía, estén dentro del salón de la democracia, resguardando, resguardando, ¿qué? Si ahí no hay nada que resguardar, o sea, la verdad que todo esto eh, deja... Deja mucho que pensar qué es lo que está pasando con el CNE de los Ríos. 8 y 6 de la mañana, 8 y 6 de la mañana, estamos teniendo una charla importante con la ingeniera Karina Miranda, aquí en la cabina de la Gran Voz 104.3 y al día. Bueno, pues también invitamos a nuestros amables oyentes a que se comuniquen con nosotros y ya se conecten al 0994 1168, si ¿Desea dar alguna opinión, alguna pregunta, algún comentario respecto de esto? va a hacerle una, una pregunta también aquí a la, a la ingeniera. Así es. Y también anunciándoles a nuestros amables oyentes que ya tenemos en circulación nuestro impreso digital de al día, en donde encuentra noticias provinciales, locales, nacionales e internacionales. Ingeniera Karina Miranda, con esto que usted nos comenta, con toda esta una serie de obstáculos que usted le ha tocado sortear y no... Y en esos momentos de soledad que tenemos todos los seres humanos, ¿en algún momento a usted no se le pasa por la cabeza, o sea, el, el pensar o decir, o sea, pagué la novatada? Bueno, yo digo, siempre nos toca, a alguien le toca, yo diría no es novatada, porque... En muchas ocasiones yo veo que han habido candidatos que han tenido falencias en realidad de documentación y se les ha enviado a completar la documentación. Si es que ese era el caso, mire, yo tengo, cuando usted sube la información al sistema del CNS, y nosotros nos referimos a eso, allí usted no puede finalizar la sesión mientras, por, si es que la cancela, o si ya la inició, de una vez culminarla. Entonces, cuando usted ya sube toda la información y le doy hasta mi número de formulario, el número de formulario que me asignaron para subir el plan de trabajo fue el 10.863. En ese mismo formulario usted sube el plan de trabajo, la hoja de vida y la declaración juramentada. Entonces, cuando y al final le sale inscripción finalizada. ¿Qué significa eso? Que yo me inscribí bien. ¿Qué pasó allí? Es lo que mi abogado patrocinador, el doctor Romeo Chica Campuzano, solicitó también al señor juez que la fiscalía investigue qué pasó con el sistema donde nosotros cargamos todos nuestros documentos y que sí se cumplió con lo que establece el Código de la Democracia. Entonces, hasta allí ya eh, he venido tratando de demostrar todo con documentos, incluso los he hecho hasta notarizar, pero... Para el CNE, pues con mucho respeto a, para las personas, pero los que están al frente como vocales dan mucho que decir. Para el CNE sí, Los Ríos, Delegación Sí, el CNE Los Ríos, ¿no? los Ríos así es da mucho que decir no sé qué es lo que pasa qué es lo que ellos prácticamente a quién obedecen a quién ellos obedecen Ordenes porque son llamadas reciben, ¿no? más llamadas están con los teléfonos allí pero no resuelven el tema de Karina Miranda no dan solución no dan de solución ayer. exactamente bueno otra de las preguntas que yo tengo ingeniera para usted por parte de la ciudadanía siempre que eh, este tema que fue público toda la provincia no eh, en todos los medios de comunicación y a qué tema no en nuestro medio ve, veíamos los comentarios también me dice bueno entonces la señora, la señora Karina Miranda ella candidata está aspirando ¿no? La insistencia de participar como candidata a alcalde de Quevedo. Así es, a ver mi insistencia es porque nosotras las mujeres debemos de demostrar que nosotras no podemos ser pisoteadas por quienes les da la gana, por quienes han estado acostumbrados. Y ¿sabe qué es lo que más me inyecta de fuerza? De saber que a esta persona que ha venido vulnerando y pisoteando a la mujer, no se le debe de permitir, de seguirle permitiendo que se siga burlando así, de especialmente de las mujeres. Eso me ha inyectado y me ha llenado de fuerza, de fortaleza para seguir adelante. Porque si bien es cierto, digo, bueno... Yo puedo seguir disfrutando de mi familia, de, de prácticamente de los viajes que yo estaba acostumbrada a realizar en familia, dentro y fuera de la ciudad, y de lo que es también, pues, los viajes que me he hecho con, con mi esposo y que siempre, al menos cuatro veces al año, salíamos de, del país. Pero cuando usted está en una función pública y usted ama lo que hace, ya todo se le vuelve un poco, se le desorganiza un poco su agenda y tiene que volverla a coordinar. Sin embargo, todo esto a mí me ha inyectado de fortaleza para seguir luchando, porque nosotras las mujeres, mi lucha... Es no solamente por Karina Miranda, sino porque también quiero que la mujer se llene de esa fortaleza el rato que le pase algo que le vulneren sus derechos. Ya no debemos de permitirlo. Recordemos que se va a crear o se está creando un ministerio de la mujer. Entonces nosotras las mujeres debemos de empoderarnos y no permitir que nadie nos vulnere nuestros derechos, que nadie venga aquí a querer hacer lo que a querer hacer que nosotras las mujeres hagamos la voluntad de aquellas personas que nos quieren imponer. Eso no debemos de permitirlo nosotros. Y una de estas cosas son esta lucha constante que he venido haciendo y que gracias a Dios, yo quizás no tengo el poder político, pero sí tengo el, eh, eh, prácticamente a Dios que es quien nos guía. Y hasta llegué en algún momento a decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Si las cosas ya no están, no están. Pero en cambio, lo que me molesta a mí es la injusticia de quererle hacer creer a la ciudadanía de que no se cumplió con tal cosa. Es que eso no es verdad. O sea, se cumplió con todo. Se cumplió con todos los con requisitos. Con todos los requisitos, con todo, absolutamente todo. Entonces, digan la verdad. ¿Sabes que Karina? No participes, no te vamos a dejar participar, que esa es otra no cosa. No queremos que participe, y es Correcto. distinto que usted... Así, haya... es distinto. Sí, que usted iba es... a decir, bueno, ok, yo me quedo ahí o voy a insistir, pero... Es con distinto, pero cuando, le... con, con todas colocado. esas cosas, yo creo que también cuando nosotras las mujeres nos proponemos y nos empoderamos de algo, nosotros somos eso tan sí. insistentes que queremos lograrlo. Así. Realmente sí. es para no <ríe> darle el gusto realmente a es. eso de es que es. no participes en todo caso. Así es, 8 y 12 de la mañana, 8 y 12 de la mañana, aquí en La Gran Voz, 104.3, y diario al día. Ingeniera, pues bueno, después de todas esas vicisitudes, ¿en qué faceta se encuentra entonces ahora? Ahora estamos esperando que ya la Junta se pronuncie ante el juez para que el juez ya nos notifique y nos dé a conocer si es que se cumplió o no se cumplió con la dispo con la resolución, con la sentencia pues, de esta audiencia. ¿Qué pasaría si no se cumple esa reunión? Ya el juez tendría que aplicar el artículo 282, si bien es cierto, de la Constitución, donde establece que se iniciará el proceso de destitución con un proceso penal. Dios mío, 8 siete, siete, de la mañana, perdón, 8 de la mañana con 13 minutos. Bueno, vemos algunos de los comentarios que están, están también a través de Al Día. De hecho, saludamos, por cierto, Ingeniera, para que usted beba sano, viva sano, tome agua de la peña. Ahí te, tenemos nuestro ejemplar. Ya saben, eh, bueno, 8 con 13. Ingeniera Karina Miranda, ya hicimos una de las preguntas eh, de lo que decía la ciudadanía, preguntaba la insistencia, la insistencia de que, por qué quiere participar. ¿Qué cree usted? Que Quevedo necesita, ¿qué que va a hacer Karina Miranda en, en caso de ganar? Que sea, que Aquí sea les voy a decir, ¿por qué mi insistencia? <ríe> sí. Cuando estuve de, de como concejal y como vicealcaldesa del cantón Quevedo, siempre le prometí, antes que nada, a la ciudadanía que iba a ser una administración de puertas abiertas y así lo vine haciendo. Yo atendí muchísimos sectores, muchísimas visitas de los líderes de los sectores. Hay mucho por hacer en los sectores populares no se alcanzó a hacer, porque ustedes saben, dos años de pandemia, recortes de presupuesto, la, partida, eh, la los presupuestos, las asignaciones atrasadas en el municipio. Entonces, de esa manera, no se alcanzó a hacer realmente todo lo que tenía que hacerse por estos sectores que realmente necesitan. Hay sectores que todavía no tienen ni siquiera extensiones de redes de agua. Hay sectores que no tienen lo que es, se inundan porque no tienen sumideros de aguas lluvias. Entonces, mi insistencia de lograr ser candidata, y de trabajar para poder llegar a la alcaldía de Quevedo, es de poder atender todos estos sectores que en realidad todavía no se los atiende y que todos debemos de cumplir con lo que dice la Constitución del Buen Vivir. Entonces, esa es, eso, eso es mi insistencia y el trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Tengo muy buena relación con los líderes de los sectores, de equipos de nuestro cantón Quevedo, con los cuales he hecho una amistad muy buena. Y obviamente... Aquí el señor alcalde, eh, por ejemplo, para la parroquia Venus, que le falta muchísimo, es una de las parroquias más grandes, del cantón Quevedo, hay un proyecto que se lo ha presentado ante el Banco de Desarrollo y que se lo está gestionando para que este proyecto se lo pueda ya cumplir, el, darles la atención del asfaltado integral con alcantarillado, con lo que es extensiones de redes de agua potable, sumideros de aguas lluvias para toda esta parroquia. Entonces, yo no quisiera que todos los proyectos que hemos venido impulsando desde el Consejo Cantonal, cuando venga otra administración, todo eso se trunque, como ya nos pasó cuando no se continuó en la administración que antecedimos, que no se continuó con el sistema de alcantarillado sanitario y que casi, al GAT municipal de Quevedo le toca desembolsar 8 millones de dólares por no haber cumplido con ese crédito y que gran parte de ese crédito que dieron anteriormente fue un crédito no reembolsable. Entonces son situaciones como estas que la ciudadanía tiene que conocer del por qué Karina Miranda quiere llegar a la alcaldía de Quevedo, porque conozco y como presidenta del consejo de planificación que fui delegada por el señor alcalde, entonces conozco la estructura cómo tiene que hacerse y qué es lo que necesitan en realidad cada uno de los sectores que tienen las parroquias de nuestro Cantón Quevedo. 8 y 16 minutos de la mañana, aquí en la Gran Voz, 104.3 y Diario del Día. Ingeniera, ahora que usted se refiere a los líderes y a las comunidades, a los sectores, este... ¿De qué manera usted sintió ese apoyo de la, de la comunidad en este en el trance en que se puso? ¿Qué le decía a la gente? ¿Cómo Oiga, la recibía? De verdad que me, eso me llena más, eso me inyecta más de fortaleza, porque con todo lo que he venido viviendo, esto es desgastante. Pero ah, cada sí. día me motivan más cuando me envían mensajes los líderes, la ciudadanía, Karina, estamos contigo, Karina, sigue luchando, Karina, en eres calle, fuerte, Karina, te queremos, alcaldesa. La... Bueno, yo tengo muy buena relación <risa> no. con la gente, siempre he sido una mujer muy respetuosa, que me ha gustado escuchar siempre a la ciudadanía, y eso a usted lo lleva a hacer buena amistad con la gente. A veces, cuando la gente va por alguna situación eh, a solicitarle, usted le dice la verdad, mira, eh, puedo eh, con esto, con lo de acá, no podemos todavía, pero hay que decirle siempre la verdad a la ciudadanía y trabajar en función de aquello, cuando yo me quedaba encargada del despacho de la alcaldía yo articulaba con las instituciones públicas como con la policía con los señores de, los de, de las fuerzas armadas, cuerpo de bomberos solicitaba que haya eh, vigilancia policial en las escuelas eh, solicitaba que las calles estén siendo patrulladas y que haya eh, presencia policial y eso se cumplía, entonces todo este trabajo tenemos que volverlo a hacer el momento de que si Dios me da la oportunidad de llegar a la alcaldía de Quevedo, hay que trabajar de una manera articulada con todas estas instituciones y volver a mantener la seguridad de nuestro cantón. Es verdad que a las 6 de la tarde, siete de la noche, pues ya el centro de la ciudad ya prácticamente está desolado. ¿Pero por qué? Por el tema de inseguridad que estamos viviendo. Pero de llegar a la alcaldía de Quevedo, tenemos que nosotros trabajar de manera conjunta con todas estas instituciones para darle seguridad y salud. Siempre a la ciudadanía, porque el, la salud también es un tema sumamente importante. Porque si usted no está bien con su salud, no puede disfrutar de lo que tiene. Bueno, le comento sí. aquí que tengo unos comentarios. Eh, estamos en vivo a través de Al Día, sí, a los oyentes de 104.3 le damos a conocer. Eh, tenemos acá, eh, llegan al cargo y se olvidan de las promesas. Bueno, eh, nosotros como concejales no podemos hacer obras, pero sin embargo. Karina Miranda, cuando estuvo como concejal y como vicealcaldesa del Cantón Quevedo, cuando subrogaba al señor alcalde, atendía lo más que se pueda y nunca le negué una atención a ningún ciudadano. Bueno, otro de los comentarios que tengo también, ah, tenemos acá también a través de la página, dice, en la administración anterior, en la Ciudad del Norte, no se continuó con el proyecto de agua potable. En la Ciudad del Norte, en nuestra administración, en la anterior, dice, en la, en la administración nuestra, nosotros construimos un pozo y tanque elevado en lo que es Ciudad del Norte. En Ciudad del Norte nosotros les hicimos la regeneración de los cuatro carriles, que es una avenida, una obra que se allá pues empleó alrededor de 1.200.000 dólares. También quiero referirme a un tema muy importante, que es el tema de los aspirantes agentes de control de tránsito los aspirantes, agentes de control de tránsito, se les ha solicitado desde que vial, la documentación ya para que ellos puedan ingresar, lamentablemente ya es un tema que se escapa de las manos de la institución, de que la Agencia Nacional de Tránsito tiene que emitirles un certificado a cada uno de los aspirantes, que ese es como su título de ingreso. Entonces están esperando ese documento para que ya ellos puedan ser contratados y puedan estar trabajando. Bueno, También, claro, ellos trabajaban ya desde octubre y tienen que ver con este, noviembre. Es, pero siempre y cuando uh -huh. con la certificación uh -huh. de la Agencia Nacional de Tránsito sin es? eso no pueden ellos todavía pero ya también qué bien le está haciendo la gestión para que se les entregue porque nosotros necesitamos ya ustedes saben que a veces quevedo pues está eh, eh, con el tránsito muy de, desorganizado de pico, así es en las horas picos y es por ello que nosotros también tenemos ya esa desesperación de tener a nuestros Mira. agentes en las calles pero para poderlos contratar tienen que tener el justificativo de cómo se los contrata que es con la certificación y por qué tanto tiempo a ver ellos se, ya tenían que haber estado operando que se que haber estado desde ¿no? el 17 de noviembre. Sí. Sí. sí, inclusive escuché a algunos de los familiares así por redes sí. esa, esa queja de que comentaban. sí iban a, iban a hacer una, iban a una demanda para que los indemnicen porque ya mucho tiempo y los muchachos han invertido y no sí. hay retorno pues, de esa inversión. Eh, de aquí ya nosotros no, prácticamente el, la gestión es en la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Qué, cree, o sea, ¿qué creen que tienen, ustedes que está eh, ¿Qué está Demorando pasando? esto, así La verdad que ahí sí es el gerente quien está haciendo la gestión y él es el, el que tiene de conocimiento. Que vial. de si sí, el que tiene conocimiento, pero yo lo que sí le puedo manifestar que esto es como cuando usted va a, eh, se gradúa, y el Cenecit no le sube el su título. Cito, entonces, correcto. necesitan, dicen, un ingeniero con tal eh, especialidad. Si usted no tiene su título, es difícil que una empresa... Le puede ser. Así es. Entonces Perdón. nosotros, más aún acá, cuando son fondos públicos, ¿cómo se justifica <ríe> que la partida salió para, la partida presupuestaria salió para ese cargo si no tiene la documentación completa? Entonces algo que no es que es la empresa que vial la que tiene que ver, no, es la Agencia Nacional de Tránsito que tiene que certificarlos a los jóvenes. 8 y 21 minutos de la mañana aquí en la Gran Voz, 104.3 y al día. Ingeniera, ah, en el transcurso de los meses han surgido, además del problema que ya... Usted nos menciona de, de los agentes civiles de tránsito. También hay problemas que han ido apareciendo, ¿no? Y, y justamente es en el periodo de administración en el que usted ha estado como concejal. Una, ¿qué solución le encuentra a usted al asunto del potadero de basura? El viejo, el nuevo. Y el otro, y mi otra pregunta es este sobre el asunto del parqueo amigo. Claro que sí. Bueno, cuando eh, las veces a mí por dos o tres ocasiones me tocó siempre estar pues presente en esas reuniones de lo que era la mancomunidad, para eh, determinar dónde se iban a hacer las nuevas celdas, la construcción de las nuevas celdas eh, de los municipios que iban a continuar con la mancomunidad. Sin embargo, cuando esto se llevó a cabo, antes de que esto se lleve a cabo y nosotros ingresamos al Consejo Cantonal, ya había una disposición del MAE del cierre emergente de las celdas de la mancomunidad, del botadero de basura como más conocido. Y aquí, pues, nosotros iniciamos con las sesiones de consejo y se vino insistiendo porque se cierre ya aquí eh, la, las celdas. De allí ya se cumplió con el cierre de las celdas. Para esto de aquí, pues, ya se construyó la nueva mancomunidad, se construyó al ingreso de los bancos, siete kilómetros hacia adentro, ya aquí ya no está resectando eh, los desechos el, el, el botadero ya aquí tienen que es continuar con ese proceso de lo que es darle todo, tratar el tema para que todo quede subsanado Que esto debieron de hacerlo mucho antes Cuando nosotros llegamos a la administración Ya nos encontramos con el problema de que no se le había venido dando todo el tratamiento correspondiente De acuerdo a lo que estipulaba eh, la mancomunidad Mundo Verde O sea, no se había venido tratando la basura como tenía que haberla venido tratando Hicieron unas inversiones de que habían hecho los correctivos neces eh, correspondientes pero al final, cuando nosotros llegamos a la administración, nosotros sí hemos venido haciendo nuestro trabajo de que se dé cumplimiento. Ahora el problema radica es en que eh, prácticamente los desechos que están allí, eh, algunos pues eh, tengo la información eh, de parte de quien, está al, quien ha estado al frente de la mancomunidad, de que a propósito le prenden candela para sacar los fierros y poderlos vender eh, a la chamba. Entonces, eso también es algo que la comunidad tiene que darse cuenta el peligro en el que expone a la sociedad. ¿Y en lo de Parqueo Amigo? El Parqueo Amigo, este Parqueo Amigo se lo hizo, y qué bueno que me trae este gran, este punto sumamente importante. Esto de aquí fue en el mes de marzo de este año que se autorizó al gerente para que se lleve a cabo la formalidad de los ochenta señores que se y, y, y más pues también hay algunas mujeres que se dedican a cuidar vehículos que ya están en las calles no es no se no se aprobó para que se incrementen más calles no ustedes saben que en las calles hay cuidadores de vehículos estos señores cuidadores de vehículos no están identificados entonces se hizo un censo con ellos y los señores que están en las calles se lo autorizó al gerente en una sesión de directorio para que se busque un aliado estratégico, tal como dice la normativa legal, para que ellos puedan formalizarse y se les pueda dar todas las herramientas de trabajo correspondientes. Y que una vez... Que, este, eh, que esto de aquí, pues, que se avance con este proceso, se le dé a conocer al directorio. Nosotros el directorio no es que eh, coge y dice adjudiquen o pongan a tal persona. No, esto de aquí nosotros como directorio resolvemos y le damos todo el respaldo, la potestad al gerente para que el gerente pueda hacer su gestión. Así es. 8 de la mañana con 25 ocho de la mañana con veinticinco minutos, Otras de las preguntas ya, eh, pocos minutos para culminar esta entrevista, ingeniera, como concejal, ¿cuántas obras fiscalizó? Y si existió anomalías, ¿cuántas denunció en la fiscalía? Bueno, les comento que en mi rendición de cuentas, siempre les leí hasta el número de oficio con el que yo enviaba los oficios para hacer la fiscalización correspondiente. Dice, claramente, a pesar de que el COTAD dice que se deberá de fiscalizar la gestión de la autoridad, la gestión. Entonces, pero igual, cuando la comunidad llegaba, por tal obra, que esto está mal, que esto está bien, entonces, hacía los oficios correspondientes, y en el año 2000, 2021, yo realicé 24 oficios con respecto a la fiscalización de obras. Dentro de ellos, también está... Si no es que nunca lo he dado a conocer, solamente en mi rendición de cuenta, también está la regeneración del malecón, y estoy tranquila porque hay observaciones de parte de la Contraloría, los cuales tengo cuatro oficios presentados, como tienen que ir directamente a los departamentos correspondientes y a las fiscalizaciones correspondientes de acuerdo a la normativa legal. Entonces, he cumplido, y en este año, en este año antes de salir mi periodo, yo presenté nueve oficios. Ya 8 y 27 de la mañana, en el tramo final del diálogo con la ingeniera Karina Miranda, candidata a la alcaldía de la ciudad de Quevedo. Ingeniera, este la última pregunta de mi lado, si usted, de llegar a granjearse la voluntad de los ciudadanos quevedeños y acceder a la alcaldía de la ciudad de Quevedo, eh, ¿va a fiscalizar usted la, los, el trabajo que ha realizado esta actual administración que ya se va? Bueno, sepan ustedes que nosotros, la Contraloría, ya pasó su examen especial hasta, el año, hasta septiembre del año 2021 y actualmente ya está ya haciendo la fiscalización de todos estos meses que nos han hecho falta. Entonces, hay que ver cuáles son los resultados de la Contraloría para nosotros poder ya, lo que nos queda, poder ver qué es lo que lo que prácticamente desde que ellos ya, hasta dónde ellos cogen y hacen la el examen especial. Y lo que nos queda, pues, obviamente pedir que ingrese Contraloría para que también realice todo su examen especial, porque no hay nada mejor que salir tranquilo, salir en paz aquí cuando usted no hace bien las cosas, las cosas las hace mal. Usted tiene hasta siete años para que la Contraloría lo siga a usted. Ocho de la mañana con 28 minutos, 8 de la mañana con 28 minutos, estábamos, estamos dialogando con la ingeniera Karina Miranda, quien, bueno, hoy está por definirse la candidatura por la alcaldía de la ciudad de Quevedo. ¿Algún mensaje para culminar esta entrevista, ingeniera? Bueno, esperemos que se culmine con esta etapa de la novela. Yo digo que esto tengo para escribir un libro. Yo me imagino, ¿no? Me imagino ¿Qué título porque... le pondría ahí el... Sí, porque son, bueno, fueron, fueron varias semanas, varios meses, sí, también varios este meses, dilema, ¿no? Sí, varios meses, definitivamente. Es igualmente como que afecta en lo personal. La lucha eh, continúa, con la le vamos a poner aquí. Bueno, eso no es, no es, no es el titular es que le va a poner a, a este titular, yo creo que, bueno, en todo caso, usted ve que quizás se vaya a dar una solución y eso será ya el día de hoy. Sí, sí, definitivamente tenemos que esperar hasta el día de hoy, ya estamos con con los plazos ya, pues ya prácticamente ya eh, a destiempo y tenemos que esperar hasta hoy, pues y ya caso contrario, ya el juez tendría que actuar. Lo que sí les puedo manifestar es que voy a trabajar como candidata o como no candidata de la mano de Eduardo Mendoza, a quien voy a apoyar, porque es el momento que la zona norte tenga un prefecto de esta zona que realmente se identifique y que atienda a los sectores del campo. Y de la misma manera... Cuando usted tiene un prefecto que tiene esa predisposición de trabajar a través de los convenios con lo que es los municipios, usted puede hacer más por los sectores. Por ejemplo, yo recuerdo que hubo un prefecto aquí en Los Ríos que él hacía los convenios con los municipios y les afaltaba lo que eran los recorridos de los buses, eh, les afaltaba eh, algunos tramos, algunos sectores de, de alguna parroquia. Entonces, eso es bueno. ¿Por qué? Porque nos ayuda como municipio a que las obras avancen más y poder atender de una mejor manera a, a la ciudadanía por ello pues obviamente que si soy candidata y llegamos a ganar la alcaldía pues me gustaría también que nuestro prefecto tenga ese apoyo que sería el doctor Eduardo Mendoza. Muchísimas sí. gracias Ingeniera Karina Miranda por dar a conocer toda la información a través de 104.3 Gran Voz Radio y Diario al Día nuestros amigos seguidores pendientes de toda la información en el transcurso de este día a ver la solución final que se tomó el día de hoy. Muchísimas gracias eh, Licenciado. Así es, 8 y 30 de la mañana y estaremos pendientes de ese desenlace Ingeniera y bueno pendientes. Pues, yo también me despido de los amables oyentes en esta mañana con el siguiente pensamiento de Dwight Eisenhower. El mundo pertenece a los optimistas, dice. Los pesimistas son meros espectadores. Buenos días hasta mañana. Recuerde que toda la información puede estar a través de la página web www.aldia.com.es Hoy contamos con nuestro diario impreso, por supuesto, y recuerde que este programa también se llevó gracias a Agua La Peña, Viva Sano, Beba Sano, a Camposanto, La Paz, Importadora Peralta Junior, Estudio Dental, Cristian Solano. Muchísimas gracias y estaremos con más información. Me gusta más. Si sí, estás viva Sano, viva en algún Sano. lugar del mundo, escúchanos en www.aldia.com.es Gran Voz Radio 104.3 FM